Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos Y ahora en este momento vamos a estar orando por el país de Honduras Por el país de Honduras Y bueno, eh, como hemos dicho, no nada más eh, por Honduras, también por ustedes No importa que no sea de Honduras La palabra es para todos y cada uno de nosotros Así es, ¿qué tal? Bueno, pues sí, así es, eh, te toca en turno ahora a Honduras Luego va a seguir México, después va a seguir Nicaragua sí. y así hasta terminar en el orden que los tenemos. Por el orden alfabético. Alfabético, uh -huh, sí. Así es. Entonces, este, hoy toca en turno precisamente a Honduras, un país que está ahorita teniendo problemas. Hay una migración muy tremenda en estos momentos que estamos haciendo la grabación. Están Así saliendo es, miladas y miladas de gentes. Lamentablemente, la situación no ha sido nada cómoda, nada fácil eh, para esos países de Centroamérica. Pero, pues bueno, aquí estamos nosotros con la palabra del Señor Así es. para tratar de aliviar, aliviar. en parte, ¿verdad? Claro sí. de una manera espiritual, pues lo que. Dios puede hacer en sus vidas Amén, Y nos es. vamos, lo que Dios nos dice Allí en Juan 14, 27 Vamos a ir usando la nueva traducción Viviente okay. Y empezamos con el verso 27 27 y nos dice de esta manera eh, Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo bueno, aquí lo podemos leemos. agregarle nosotros un poquito eh, en cuanto a lo que dice esta versión. Me gusta como lo dice, les uh -huh. dejo un regalo. Uh -huh. ¿Un uh -huh. regalo hacia dónde? Hacia la paz mental y del corazón. Del corazón, sí, claro. Este es un regalo, dice de, de aquí la escritura. Ajá. Uh -huh. Pero también me gusta lo que dice, que el mundo no puede dar esto. Exacto, así ningún es. Ningún gobernante de ningún país... Uh -huh. no solamente nada más de Honduras no, no no no de cualquier país Estados Unidos de México de todo Centroamérica de todo Sudamérica y todo Europa y donde quiera usted pensar el mundo no le va a poder dar la paz que solamente Dios puede dar así es así, así que así entonces ese si no se no se angustien ni tengan miedo uh -huh. lo único que tenemos que hacer es estar bien conectados con el Señor para que podamos tener las respuestas que estamos buscando de parte de sí, Altísimo. Sí, amén, así es. Y continuamos con, ahora eh, usando la misma versión, Ajá, pero en 2 Corintios, vamos a estar cuatro. en el capítulo 4, versos 8 y 9. Correcto. Bien, nos dice el 8, Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Bueno, ese es el gran Así problema, es. que mucha gente sí está cayendo en la desesperación. ¿En la desesperación, Pero sí, la escritura sí. te está diciendo, no caigas uh -huh. en eso. ¿Por qué? Porque nos hace esa des desesperación cometer más, errores, más que errores que los que ya se pudiera tener. Exactamente. Y fíjate, un, un error que yo, yo sí quiero mencionar ahorita, hija. Sí. El error es pensar que en Estados Unidos es la paracidad de, de la felicidad. Y no es así. Pues no, no, no es así. no. Que le preguntan a los que viven acá uh -huh. y que son nativos de aquí, sí. a ver si es como ellos piensan que es. No. Ahora, es cierto que la situación económica de allá, comparada con la de acá, es muy diferente. Pero así tampoco es. es como se lo están imaginando. No, no, porque hay sus, sus, sus requisitos, las, las leyes, o sea, están ya establecidas y entonces... Eh, o sea, no no es para cualquier persona. En, en primer lugar, este, pues eh, la educación, ¿verdad? la cultura, el, hay el, la cosas. lengua. Hay, hay muchas cosas, muchas cosas muy muy diferentes. Ahora, hay una cosa también. Estados Unidos es un país de leyes. Sí. México debe ser también un país de leyes. Honduras, Nicaragua y todo Centroamérica y todo el mundo debe ser países de leyes. De leyes, sí. Cuando se quebrantan las leyes es cuando ya tenemos los problemas Correcto. Entonces, por, por eso Tenemos que tener cuidado De no quebrantar la ley Pero también hay que tener cuidado De no quebrantar la ley de Dios Claro, claro Porque sí, Dios sí. es un Dios justo Pero si hacemos nosotros injusticias No esperemos sí. que, que Dios nos esté perdonando todas las torpezas Sin que nos podamos arrepentir Y que queramos cambiar la vida claro. Así Porque es. tenemos que querer cambiar la vida Para poder ser perdonados, justificados sí. y vivir una nueva vida. Correcto. Entonces, vamos a continuar adelante Así con es. el verso 9. Bien, el 9 nos dice: Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mire, qué bonito. Uh -huh. Perseguidos, pero nunca abandonados de parte de Dios. Correcto. Derribados, pero nunca destruidos. Por eso es tan importante. Que tú, yo y todo mundo, mis, mis amados, podamos estar en ese contacto con el Dios Altísimo. Así ¿Para es, que? Para que estemos bajo su protección, bajo su cuidado y bajo también su dirección. Correcto. Así que busquemos siempre la dirección del Señor. Y nos vamos sí. ahora a Hebreos 10, 35 y 36 en la misma versión de la traducción viviente. Así Entonces, el 35 nos dice... Nos dice, por lo tanto... No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Bueno, ahí es donde está lo que decíamos uh -huh. ahorita, en cierta forma. Sí. La recompensa va a venir, pero ustedes tienen que hacer la parte que les corresponde. Claro. Dice, por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. A que menos, no se sí. muevan de ahí ni una décima hacia atrás. ¿Por qué? Correcto. Porque Dios les va a premiar, se les va a dar como un regalo uh -huh. las bendiciones. Correcto. Pero tienen que estar firmes en el Señor, bien parados en su palabra y acudiendo, obviamente, al templo y participando en todo lo que en los templos se hace. Así que entonces, tomen en cuenta eso y nos vamos al verso 36. El 36 nos dice, perseverar con paciencia... Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Él lo ha prometido. Perseverar. Pero tú, yo y todo el mundo tenemos que tener, perseverar. Con paciencia. O sea, el perseverar y con paciencia es lo que necesitamos tú, yo y todo el mundo uh -huh. para seguir haciendo la voluntad de Dios. Así es. No se salgan de la perfecta voluntad de Dios, tengan cuidado y no Así es. salgan más del país si no es totalmente necesario y si no tienen los recursos para hacerlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Así el camino es. hay muchas situaciones muy adversas que de seguro que no las tienes calculadas y si no las cal calculas bien puede ser peor claro que, el, que, que estar el, allí. que el haberte venido, pues sí. Ok. Así es. Entonces, eh, vámonos ya ahora pues a la oración. Y Así creo es. que es el tiempo precisamente para orar. Por pues, el tema es oración por el país. Así es. Entonces, Honduras, les toca a ustedes ahora que oremos por ustedes. Y le voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración. Amén. Bien, pues oremos. Padre, en este momento, Señor, le alabamos, le glorificamos, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de, de estar eh, dando, Señor, este mensaje a través de su palabra, Señor, a este país precioso de Honduras, Señor. Padre, en este momento, Señor, oramos, oramos por eh, las personas que están en eminencia por el presidente, por los gobernadores, Señor, por los que están a amando, Señor, de diferentes departamentos, Padre mío, que usted les dé, Señor, el entendimiento y la sabiduría, Padre, pero para eso sí necesitan acercarse a usted, Padre, a través de su palabra, a través de la oración, que tengan esa, esa fe y esa confianza en usted, Padre, para poder ayudar al pueblo, Señor, a nuestro prójimo Padre Santo, porque sabemos que hay mucha, mucha desesperación por toda la situación que ellos están pasando, Señor. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, les dé la paz y la confianza, Señor, que eso solamente usted lo da. Eh, este mundo no, no da la paz que usted da, Padre mío, y por lo tanto, Señor. Nuestro deseo en nuestro corazón, Señor, es que las personas se acerquen a usted para que usted dirija sus corazones, sus mentes, Señor, y puedan hacer, Señor, su voluntad. Padre, gracias le damos, Señor, por este tiempo, esta oportunidad y únicamente, Señor, deseamos con todo nuestro corazón que las personas se alleguen a usted, Señor, que le busquen de todo corazón Padre Santo, que haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, que le abran las puertas de sus corazones, Padre, para que usted pueda reinar en ellos y puedan tener, Señor, eh, la paz y la confianza en usted, Padre, sin necesidad de salirse, Señor, de, del país donde están, Padre. Gracias, Padre, por todos, por todas sus bendiciones y, y en este momento, Señor. Siempre, Señor, estamos orando, Señor, por las personas que están en eminencia, por los presidentes, gobernadores, Señor, que son las personas que pueden, Señor, eh, ayudar al pueblo. Gracias, Padre, le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Continuemos. Sí, señor, le adoramos, le bendecimos, sí, honramos y glorificamos su santo nombre. Sí, mi Cristo. ¿Cómo no pedir por este país de Centroamérica, sí, de Honduras, señor. señor. Padre, le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que usted toque la vida de los que están, Señor, al mando del país. Sí, Señor. Al presidente, los que gobiernan, los que están en eminencia, Señor. Sí, Señor. Aún de los pequeños pueblos, Padre Santo, que este pueblo, estos habitantes sí, sí, sí. de este país, Señor, puedan tener los recursos puedan tener la economía que requieren y que necesitan, que tengan la salud, que, que tengan el bienestar, que tengan, sí, Padre señor. Santo, todo lo que ellos pudieran requerir y necesitar, que tengan los medicamentos, que tengan eh, todas las cosas que se requieren en cualquier país, Señor, para que ellos puedan vivir tranquilamente. Sí, señor. Y, Padre Santo, Cómo hace Así falta que también sus siervos que están en ese país, todos los hermanos que están en ese país, Señor, que puedan extender la mano a aquellos que están sí, en Señor. más necesidad, que, que ellos que puedan estar allí teniendo también algún tipo de carencia. Pero Padre Santo, pero por, sobre todas las cosas, la sabiduría de cómo salir adelante. Sí, Porque Señor. si hay personas que se han hecho ricas en el país... Quiere decir que hay posibilidades entonces para todo el mundo hacer lo mismo, sí, solamente triste. que lo hagan de una manera correcta, haciendo cosas sí, buenas, señor. positivas, dedicándose al comercio, dedicándose uh, a la agricultura, dedicándose a los quehaceres que pueden generar riqueza, sí, señor. sin tener que salir del país. Y si lo hacen, que sea porque van a buscar más provecho, pero que no vengan por la necesidad solamente. Sí, sino porque Cristo. vienen a prepararse más, vienen a capacitarse más o vienen a, a conseguir equipos para llevar para allá, sí, para mejorar al país completo, Señor. Sí, mi Cristo. Bendiga a este pueblo, déles la sabiduría que solamente puede venir y emanar de parte suya, mi Dios, y que todo lo que hagan sea para honrarle y glorificarle a usted, en el nombre que es sobre todo nombre, Aleluya. en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, amén, amén amén y, amén, amén. y bueno, pues para todo apoyo de oración. Así es, escríbanos, escríbanos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com. Y gracias le damos por este tiempo que usted ha tomado para ver y escuchar este video. Y gracias le damos también por compartir este video, porque usted no sabe a quién puede usted eh, serle de bendición. Gracias, gracias por su tiempo. Así es, compártanlo y pónganos un me gusta y la campanita ahí también para que ustedes reciban la información que va a continuar más adelante. Bendiciones. Bendiciones para todos.